Y ahora estamos en comunicación con un dirigente nacional de, un, de, de una organización muy importante que tiene presencia en todo el país. Él es Diego Montón del eh, Movimiento Nacional Campesino Indígena, que también integra la mesa agroalimentaria que se ha conformado el año pasado y que hace poquito tuvo una reunión y queremos preguntarle cómo va eso, cómo van algunas de las cosas que fueron tratando y cómo está trabajando el MNCI. Eh, Diego, bueno, gracias por estar ahí con, hablando con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar compartiendo acá desde Mendoza con ustedes. Muy bien. Eh, Decinos, Diego, eh, habíamos eh, dicho que la mesa agroalimentaria se reunió hace un par de semanas, eh, hubo algunos avances. Eh, ¿Nos podés contar un poco qué es lo que estuvieron tratando? Acá estamos, en, eh, mis compañeros son productores, no como yo que soy periodista de, de, de facultad, pero ellos son los productores los que saben más que yo, eh, productores de flores y de eh, hortícolas. Así que con ellos quizá tengas un lenguaje un poco más más claro, pero eh, contanos eh, para ellos y para toda la, la oyentada, qué, cómo, ¿cuáles son los avances de, de la mesa agroalimentaria? Bueno, ya desde hace un tiempo que nos hemos propuesto varias organizaciones eh, poder ir sumando esfuerzos eh, en pos de ubicar a, a la voz del otro campo, decimos nosotros, de, del verdadero campo, del campo que produce alimentos, de, del campo con agricultores. Eh, de poder ponerla en la escena política, en la escena social, eh, en la escena mediática, eh, ya que sigue siendo todavía muy, muy fuerte esa idea de que el campo es lo que representa la mesa de enlace, ¿no? Y que pareciera que lo único que se produce en la Argentina es eh, trigo o, o soja, ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, distintas organizaciones, entre ellas el y Somos Tierra, al que pertenezco, la UTT, eh, la Federación de Cooperativas Federadas, veníamos haciendo un camino que el año pasado, eh, digamos, dio un primer paso bien importante que fue este lanzamiento de la Mesa Agroalimentaria Argentina eh, y que pretende eso, ser un, un, un lugar desde el cual sumamos de fuerza experiencias trayectorias eh, en este camino, eh, donde tenemos una idea común que tiene que ver con que, este campo para nosotros tiene un objetivo claro que es consolidar la soberanía alimentaria en la Argentina y eso implica poner en el centro de la discusión de las políticas públicas a los agricultores, a los agricultores familiares, campesinos, trabajadores de la tierra y a, eh, quien, y a la mesa de los argentinos, al conjunto del pueblo argentino que después consume eh, alimentos. Hemos caminado... Eh, ...mucho, desde aquel lanzamiento... ...recorriendo provincias, sumando también. Eh. Hola, te perdimos, Diego. Eh, ahí me muevo un poquito. ¿Ahí, está. Eh, yo, ¿ahí sí? Sí. Bien, acá, acá en la Valle, al norte de Mendoza... ...donde yo estoy, eh, una de las cosas... ...que siempre reclamamos es la conectividad... ...y bueno, vale. así, a, a, así estamos todavía. Pero les decía que fuimos sumando... Y, y recientemente, esta reunión que vos consultabas, en Camilo Aldao, que es un pueblo que está entre el límite entre Córdoba y Santa Fe, se incorporaron también a la Mesa Agroalimentaria Argentina, el FONAF, que es la Federación de Organizaciones uh -huh. de la Agricultura Familiar, y Bases Feder Federadas, que es una agrupación que nuclea, sobre todo a chacareros, eh, que vienen fuertemente desencantados con la Federación Agraria, que hace uh -huh. tiempo ya, no está representando los intereses de los chacareros. Entonces amplió la mesa su, part... su, su, su representatividad y siempre decimos, hoy estamos pudiendo eh, unificar criterios en, en, en una gama muy amplia, muy diversa, de actores agrarios argentinos, de comunidades originarias, cooperativas de pequeños eh, y medianos productores, cooperativas de medianos productores eh, capitalizados, eh, es decir, un poco el variopinto que hoy encontramos eh, campo adentro en, en la Argentina, ¿no? O sea que están conformando un espacio, se podría decir, político y, y, y hasta quizá en un futuro institucional, bueno, institucional hacia adentro de, de, de las organizaciones, pero que, que de alguna manera eh, dé otra voz de lo que son, de lo que es la mesa, las la federaciones que vos estuviste mencionando, Coninagro, Federación Agraria... Eh, obviamente la sociedad rural, que conforman la mesa de enlace, esto sería como, eh, no la contraparte, porque no sino que eh, ver que hay otro campo y otra y otras realidades en el campo que, que no lo muestra por ahí la, la TV. Exactamente, es un espacio eh, fundamentalmente gremial eh, para representar los intereses de todo ese campo, como vos bien lo decías, por supuesto es también político, porque por ejemplo... Eh, presentamos cinco propuestas legislativas al Congreso de la Nación, eh, que hay ahí ya to todo un camino, en función de, de las necesidades que, que, que tiene el sector y además convencidos de que eh, uno de los temas centrales que tiene hoy la Argentina como, como dilema, como problema, es justamente acceder a alimentos saludables a precios justos, la inflación tiene mucho que ver con eso también, y nosotros tenemos pues, no solamente diagnósticos, demanda, sino por sobre todo propuestas, porque este camino también ha sido eh, ir haciendo cosas en conjunto, hemos recuperado fincas que estaban improductivas, hemos demostrado que la agroecología es una herramienta, eh, que, una, una herramienta, una tecnología, un, un principio que permite producir alimentos saludables a costos muy inferiores este, y con, con muy buenos rendimientos, hemos demostrado que pueden a ver sistemas de comercialización diferentes, nosotros estamos eh, desarrollando distintas experiencias de locales de almacenes de, de, de, de postas en los cuales estamos ofreciendo los productos de todas estas organizaciones e incluso de otras, entonces bueno, también eh, sostenemos eh, esta esta visión política del espacio en torno a que eh, viene a proponer claramente eh, propuestas distintas a las que se están desarrollando ¿no? Eh... Silvio Pérez te saluda de acá, te quería hacer una consulta más que nada sobre lo que se viene trabajando acá en la provincia de Buenos Aires por el tema de cuestiones climáticas más que nada, el tema si se ha declarado la emergencia o se está trabajando el tema de emergencia ahí por el, te, por el tema de la sequía, acá nosotros estamos padeciendo muchísimo y quería saber, bueno, del lado de Mendoza, cómo, cómo viene la mano con eso. Bueno eh, Bueno, ese es un tema también importante y clave. Acá en Mendoza hemos sufrido una tremenda sequía, hemos hemos sufrido también el año pasado eh, muchas tormentas de granizo que fundamentalmente en el sector frutícola y hortícola eh, generaron, generaron daños muy importantes, daños que se, se prolongan hasta esta temporada y también hemos sufrido heladas, recientemente una helada tardía eh, que fue muy dura eh, y, y si bien se declaró la emergencia no, no no había otra otra me parece no había opción para el gobierno provincial eh, declarar la emergencia eh, porque incluso hasta los sectores empresariales concentrados tuvieron daño lo que pero lo que nos ocurre después es que muchas veces nuestro sector que tiene una gran una gran cantidad de productores informales que no tenemos eh, condiciones jurídicas en, en torno a, a la tierra por sea porque es la posesión sea que los arrendamientos no están formalizados por distintas situaciones eh, en general 80, 90% del sector queda fuera de todos los, los, los paquetes de, de asistencia en torno a la emergencia y por eso eso lo venimos, de, lo venimos poniendo en la agenda política, de hecho cuando estuvo recientemente Massa en la provincia que hizo un anuncio eh, en virtud de esto, ¿no?, de la emergencia, lo que planteamos es que es necesario generar mecanismos alternativos justamente para que la gran mayoría de los productores puedan eh, acceder a, a, a financiamiento, a beneficios, ¿no? Eh, en eso todavía falta mucho por recorrer y les voy adelantando. yo La semana que viene hay una reunión de la mesa agroalimentaria con el secretario de Agricultura, con Bailo, y uno de los temas centrales que vamos a colocar ahí es la cuestión de la emergencia pero la emergencia para la agricultura familiar y, y, y campesina, eh, de manera que podamos encontrar rápidos mecanismos. ¿no? Uh -huh. eh, buenas tardes, el Nazario te, te saluda, eh, productor Hortícola. Eh, la pregunta mía es sobre el tema tierra y el, por el Congreso de la Tierra. ¿Cómo se viene trabajando ese tema? Respecto al tema tierra, eh, es uno de los temas centrales, no uno de los una de las problemáticas centrales que, te, que tiene hoy nuestro nuestro sector, como decía recién, sea porque eh, no te, no tenemos tierra y estamos obligados a arrendar eh, y, y eso implica un montón de cosas, no todo, todo lo que ustedes ya saben, porque ahí en la plata... Es una realidad también constante el hecho de no tener garantías si el otro año vamos a poder estar, entonces no tener una vivienda digna, el hecho de poder establecer una dinámica agroecológica este, permanente eh, y, y, y, y es más los costos que se incrementan. Ahí hemos planteado nosotros es que es urgente mecanismos eh, financieros para, para poder plantear el tema del acceso a la tierra, pero además también. Tenemos muchas situaciones de familias poseedoras que llevan dos, tres, cuatro generaciones eh, en, en el campo y que tampoco tienen hoy garantía jurídica y además tampoco acceden a un montón de beneficios si fueran eh, titulares. Ahí hemos planteado una propuesta de áreas campesinas eh, al Congreso de la Nación también con la idea de poder relevar todas esas situaciones y también generar una, una solución definitiva a esta situación no eh, venimos trabajando también en una ley de arrendamientos rurales que eh, retome la tradición de la Argentina como fue eh, la ley de arrendamientos del de, primer peronismo que también eh, le deje muchas más garantías al a, a no, a la hora de, de alquilar la, la tierra eh, nosotros venimos impulsando esos temas eh, y son parte central de, de, de la agenda eh, y vamos a seguirlo así durante este año Respecto al Congreso de la Tierra, desde la Mesa Agroalimentaria no estamos participando porque bueno, se, se originó eh, desde otros procesos, a nosotros nos fueron avisando ya muy tarde y, y, y no y no hemos podido reaccionar para para participar, así que nuestras organizaciones no no van a estar participando. Eh, las propuestas que vos mencionaste acá, que se han presentado en el Congreso y a otras instancias de, del gobierno, eh, ¿en qué estado están? ¿Cuál es la receptividad de, de los legisladores? Porque hay muchas propuestas de la, la, eh, bueno, de la mesa y de otras organizaciones como que se presentan, hay mucha iniciativa de presentar propuestas, pero después no llegan a, ni siquiera a tratarse en, en el recinto. Sí, bueno, es, es, una, es una dificultad que muestra también un poco lo que nos falta recorrer como como organizaciones para para tener mayor capacidad de, de, de presión y de incidencia. ¿no? De Respecto a esta, a esta iniciativa, lo, lo que sabemos es que en el frente de todos hay hay vocación de, de impulsarla, por lo menos eso nos expresó de nuevo recientemente Germán Martínez eh, y nos pidió que eh, tengamos ahora un poquito de paciencia en función de estos temas que se trataron la semana pasada, eh, y, y entendemos que va a haber una reunión para para plantear la estrategia de tratamiento, estamos hablando también en el Senado, también nos han planteado eh, la posibilidad de construir una audiencia ahora para poder desarrollar la estrategia parlamentaria, eh, pero bueno, eso por el lado del frente de todos, después hay, hay muy pequeños sectores de la de la UCR que han planteado que les interesa mirar los temas, eh, pero en general ahí hemos encontrado más obstáculos que que al menos eh, esta, estas expresiones de, de voluntad. Este, sabemos que es un tema complicado y que si no seguimos pautando una agenda de presión, de lucha de visibilización eh, del tema, y si además no logramos también que otros sectores de la sociedad se eh, sumen a, a, a estas iniciativas va, no, no va a ser una tarea sencilla. Claro, esos son temas estructurales por ahí los, los que ustedes apuntan eh, que vos me, vos me estás mencionando que, fa, que falta desarrollo de la organización desarrollo de, de diálogo y de presión o como, como queramos llamarlo pero los temas más urgentes la, la coyuntura, en una, en una coyuntura de crisis como la que estamos eh, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo están trabajando? qué, qué ¿Si hay alguna demanda específica, porque es grave lo que está pasando a nivel económico y a veces como que no alcanza la acción del Estado. Sí, sí, totalmente, totalmente, y, y nos parece que incluso eh, las crisis siempre son oportunidades para plantear este tipo de agenda y eso no ha ocurrido, ¿no? Este, y eso lo venimos reclamando. Este, y, y, y, y puntualmente hoy lo que creemos es que... Eh, y esperamos también a partir de esta reunión de la semana que viene eh, que poder tener algunas respuestas concretas, es que eh, se, se destine una, una línea y una dinámica de financiamiento eh, para el sector bien distinto a lo que ha sido hasta ahora, digamos no, no orientado en la idea de lo micro, sino justamente de, de, de, de la masa de financiamiento que se requiere para explotar toda la potencialidad de la agricultura familiar. Y en eso nos referimos, por ejemplo, a que todos los programas asistenciales del de gobierno de la Nación, eh, sobre todo en función de asistencia alimentaria, son recursos que hoy se lo están después eh, apropiando tres o cuatro corporaciones que son a donde va a parar eh, toda la compra de, de, de mercadería. Bueno, ahí creemos que hay una masa de recursos concreta, importante, que puede ser orientada eh, a generar una dinámica diferente, mucho más democrática, mucho más saludable en términos de cuáles son los alimentos que, que, que el sector puede producir, eh, porque además es, está claro que la Argentina tiene un grave problema de, de nutrición, no uh -huh. estamos hablando que mientras la Organización Mundial de la Salud eh, plantea que hay que alimentarse diariamente con al menos 700 gramos de fruta y hortaliza el promedio en Argentina son 200 gramos por persona y por día, o sea, estamos lejísimos. Eh, y bueno, ¿cuál es el sector que hoy podría compensar eso en la dieta de la familia? Es la agricultura familiar y ahí estamos demandando, demandando que el Estado tenga este, una, una presencia mucho más activa. No, eh, es necesario, eso siempre debatimos, siempre eh, nos ponemos de acuerdo todos los funcionarios y la, la frente diferentes organización cada vez que nos juntamos que la agricultura familiar es algo esencial para la mesa de todo no solamente de la Argentina, sino del mundo, eh, porque es el que produce el, el, la comida del día a día de, de la gente. Eh, por ahí lo que no vemos y lo que siempre recalcamos es la falta de la profundización de la política pública. Por ejemplo, algo que es incomprensible, lo que dijiste vos, que la mayor parte de los recursos termine de vuelta en, la, en las empresas concentradoras, digamos, que son la mayoría multinacionales, o si no son multinacionales generalmente llevan sus ganancias para afuera eh, ¿y qué te pareció también la, el tema del anuncio de la aplicación de la ley de la agricultura familiar eh, de la Nación eh, que la cual no hasta ahora no vemos reflejos eh, de que vaya a reglamentarse bueno es parte un poco de esto que, que, que venimos charlando no que eh, se anunció durante la gestión de este gobierno tres veces se anunció en acto la reglamentación ¿no? eh, y, y hasta ahora no hay signos de que esa ley se vaya a reglamentar realmente eh, así como eso, la herramienta del monotributo social agropecuario digamos estamos hablando de dos políticas que, que vienen desde la gestión del 2014-2015 eh, que el macrismo las desarticuló y que en estos tres años y medio no, hem, no, no hemos logrado que se vuelvan a poner en vigencia. Y eso habla un poco bueno del, del lugar de donde estamos y, y creo que a su vez eh, ha, se ha perdido mucho tiempo en términos de, de discutir la institucionalidad, quién es cómo y, y no se ha puesto en el centro justamente la gestión. Eh, y ahí las organizaciones tenemos que creo seguir trabajando, por eso insistimos nosotros con, con un espacio gremial de ser del sector rural con una clara identidad agraria y, y, y, y de arraigo para para justamente eh, generar condiciones ¿no? de que eh, la agenda nuestra eh, sea una agenda eh, que desde el primer día de gestión, eh, y acá lamentablemente eh, nosotros somos un poco escépticos con lo que queda en virtud de que sabemos que el, el año que viene es un año donde toda la discusión electoral se va a llevar puesta eh, lo que queda de gestión. Entonces, medio que estamos mirando para lo que viene, eh, de que estos temas sean abordados de una manera distinta y que también quienes asuman las responsabilidades institucionales tengan un fuerte compromiso con, con el sector y con la agenda. no eh, est Estamos hablando con... Diego Montón, el dirigente del Movimiento Nacional Campesino e Indígena. Bueno, antes de terminar, Nazario, te hacemos las últimas dos preguntas prometidas. Nazario te va a hacer la primera. No, eh, yo te pregunto sobre. Bueno, o sea, no sé si, vas, si es una pregunta. Lo que me parece a mí que vuelvo a lo mismo: el tema tierra o la ley de la reparación histórica. Eh, el tema, me parece que la necesidad es genuina, el reclamo es genuino, la tierra para todos, sobre todo para los pequeños productores que ponemos el 65% de alimento fresco en la mesa de, de los argentinos. Así que me parece muy importante el, eh, el tema tierra, uno de, de, de los temas principales a debatir en lo que es la agricultura familiar en, en todos los rincones del país a nivel, o sea, tiene que ser una, discus una discusión federal para poder lograr algo. Sí, sí, yo coincido plenamente con vos. Es un tema eh, clave y estratégico, no solo para el sector, sino incluso para el desarrollo de la Argentina y, como decíamos antes, para para uno de los dilemas que, que tiene que ver con con la mesa de los argentinos hoy. Diego, y la, y la última pregunta es, contale a, la, a los oyentes que por ahí eh, de acá de la ciudad que quizás no, no están, sobre todo los urbanos, ¿no? porque lo, lo que, lo, la, los oyentes del periurbano están más en contacto con los temas del campo, pero los de la ciudad no conoce eh, y el Movimiento Nacional Campesino Indígena es uno de los primeros movimientos eh, que, que, que ha, eh, bueno, se ha organizado justamente y ha, ha, tiene muchos productores, diversidad de productores en, en diferentes partes del país. ¿Cómo fueron esos comienzos? digamos, de ¿Cuál fue el éxito, si, se, si se cabe la palabra, para que el, el MNCI se conformara y, est y esté tan fuerte? Bueno, el, el, el movimiento partió de, también de algunos procesos importantes de organización y de lucha en distintas provincias, justamente con un eje que recién lo señalaba eh, Natalio, creo, el, el tema de la lucha por la tierra. Eh, fines de los 90, principio principios del año 2000, eh, con, con el avance de, del capital transnacional y financiero en el campo, eh, y hubieron muchos muchos desalojos y muchos intentos de desalojos que, que fueron generando las condiciones para que haya organizaciones campesinas eh, que resistan esos desalojos y que a partir de la resistencia también se vuelva a poner en valor lo importante de la vida en el campo, la vida campesina y la, y la producción campesina. Fue un camino importante con distintas organizaciones en distintas provincias, bueno, no, no, Mendoza, Santiago del Estero, Jujuy, Córdoba, Neuquén, eh, Misiones, eh, y que también en ese mismo camino fuimos recorriendo eh, la articulación con luchas latinoamericanas, eh, con, la, con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, con la vida campesina, eh, lo cual también nos fue nutriendo de, de una perspectiva eh, internacional respecto a lo que ocurría en el campo, en todo el mundo, ¿no? porque la Argentina no fue una excepción, la Argentina fue parte de lo que ocurrió con la globalización neoliberal y este avance de las corporaciones transnacionales sobre la tierra y sobre los alimentos. Y eh, asociado a esta, a esta relación, también se trabajó muy fuerte el tema de la formación y la capacitación, la formación política, que es lo que yo creo permitió estructurar un movimiento eh, en más de 10 provincias, que culminó, tuvimos un importante congreso en el año 2010, nacional, y después un congreso latinoamericano en el año eh, 2015, ¿no? Eh, fue un momento de lucha para nosotros, eh, un camino de lucha importante, que además tiene muchas historias de luchas previas, uh -huh. desde... Eh, la, los pueblos originarios que vienen luchando en nuestro, en nuestro país y antes de que exista nuestro país, desde el grito de corte y lo que implicó la fundación de la Federación Agraria, las ligas agrarias, este en fin, hay una acumulación de luchas eh, que, que se han dado y que por supuesto eh, si, siguen hacia, hacia adelante. Y después, bueno, tuvimos al, al, algunas situaciones más complejas en términos de, de quizás esta última etapa, donde también... Eh, la dinámica urbana eh, incidió, eh, y de los movimientos políticos urbanos, sociales urbanos, y ahí el movimiento eh, tiene hoy dos expresiones que son distintas, eh, aunque somos dos organizaciones hermanas, eh, y por eso nosotros alejándonos un poco de, de, una, de, de, de una relación más eh, orgánica con el movimiento Evita, como tiene nuestro sector, nosotros nos identificamos hoy como MNCI somos tierra en función de bueno de mantener eh, quizás esa autonomía que, que caracterizó al, al, al movimiento históricamente no sí que creo que es importante que, que se mantenga la autonomía y que no no, no se confunda con, con el estado y bueno creo que bueno, te felicito bueno, por esa construcción a, a vos en, en, no, y en nombre de todos los compañeros eh, Diego bueno gracias por esta entrevista te veníamos siguiendo eh, insistiendo desde acá y bueno, pues, finalmente lo, lo pudimos hacer muchas gracias por esta entrevista Gracias a ustedes, un gusto y a disposición, y bueno, saludos ahí a los compañeros productores que, que sabemos lo que lo que implica y, y la verdad que es muy importante que estén en un programa de radio eh, todas las semanas poniendo, poniendo la realidad, así que eh, felicitaciones también Gracias compañero, gracias la verdad, eh, un lujo escucharte. Un placer enorme, la verdad que es un honor poder charlar con vos eh, y que nos dé un panorama de cómo está nuestro país, porque bueno, nosotros no, no nos movemos mucho de acá, así que es un placer enorme, así que muchísimas gracias. Bueno, pasaba Diego Montón, dirigente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra eh, en Atando Cordones, vamos a una pausa musical y ya entramos en la recta final de este programa. Atando Cordones. La voz, la voz lo de que lo que no se, que se, no se ve. Eres. Tu herencia y tu raíz.